No, ellos están, ellos están, eh, que amaga, amagainos. <risa> Señores, el mundo del espectáculo y la farándula, aquí somos completos, aquí tenemos jamón, queso y pollo. J-Lo y Alex Rodríguez se dejan, pero todavía no devuelve el anillo. Tras meses de rumores y de desmentidos, Jennifer López y Alex Rodríguez anunciaron este jueves que pusieron fin a su relación sentimental y que están mejor como amigos, prometiendo que se apoyarán mutuamente tanto en lo personal como en los proyectos empresariales de ambos. El anuncio fue dado en exclusiva el programa Today, eh, o escuchen eso, el anuncio fue dado en exclusiva en el programa Today de la NBC, en el comunicado además dijeron, que desean lo mejor para sus hijos y que por respeto a ellos solo darían las gracias a todos por sus palabras de apoyo y de aliento. La famosa pareja se mantuvo unida por casi cuatro años. Había dementido su separación hace meses cuando indicaron que trabajaban en su relación y su compromiso seguía en pie. López y Rodríguez, Anunciaron su compromiso en marzo de 2019. j -Lo había dicho en diciembre que tras la posposición de su boda con Alex Rodríguez por la pandemia COVID-19 no tenía prisa por casarse. Por otro lado, fuentes con conocimiento directo le dicen a la TMZ que j -Lo todavía tiene el anillo en su poder. Como sabrá, un anillo de compromiso legalmente es un regalo en la contemplación del matrimonio. Cuando la pareja se separa, antes de golpear al altar, en la mayoría de los estados, el tipo recupera el anillo. Fuentes de TMZ dicen que no había discusión entre lo y Alex Rodríguez sobre el destino del anillo. Sin embargo, nuestras fuentes se apresuraron a agregar que la expareja intercambió cantidades masivas de joyas Alex Rodríguez Deslumbró a J-Lo con todo tipo de joyas. Ella fortaleció su enorme colección de relojes. Entonces, podría simplemente llamarlo un lavado, pero aún no lo han decidido. Anda. Señores, esta pareja, yo creo que J-Lo ya tiene que... ¿Oye? No, no, yo creo que J-Lo tiene ya que... No, no, tiene que... Tiene hielo ya que buscar, está tranquila. Porque tiene una, tiene una lista bastante amplia, ¿verdad? De novios y esposos. Y Alex Rodríguez, que es un tipo que no ha sido de mucho escándalo en cuanto a mujeres. ¿Era novio de Madonna no era él? Sí. ¿Fue novio de Madonna? Novio de Madonna. No, usted. Novia. ¿eh? Yo creo que sí, hay okay. que investigar eso. Señores, es una pareja yo lo veía bien yo la veía bien y se apoyaban ambos pero ustedes saben que las mujeres no son fáciles, <risa> no mentira mentira ellos llegaron a acuerdo, son adultos, son personas empresar que son empresarios, tienen demasiado dinero para tener la mente encerrada, de que usted le diga a, otra, a una pareja, vamos a dejarlo, no somos amigos aquí no, aquí darle problemas donde te jalle bebiendo, prepárate eso es lo que dicen aquí eso es lo que dicen cuando eh, usted se separa de alguien. Es bonito el ejemplo que ellos, ellos han dado en cuanto a la relación de que no se debe quedar enemigo de nadie. Si usted eh, se va a separar de alguien, no hay por qué quedar enemigo. Si hay familia por el medio, hay amigos, hay amistades. ¿eh? Que usted la conoció tanto con esa persona y debe de darle un respeto. Debe de haber un respeto. Eso, no, no, que cortó ahí Papi Juan con el hombre. Con Alex Rodríguez, uno de los mejores peloteros que ha pasado por las grandes ligas. Y ella es una artista es muy independiente y muy, tiene muchos logros y es cantante a la vez. Señores, empresaria, empresaria. J-Lo, tiene su, su línea de ropa y todo. Alex Rodríguez es un tipo con mucho dinero también. Claro, que esa gente no puede estar peleando de que por un noviazgo, donde tienen millones y millones. Señores, vamos a dar una pausa. No, hay que buscarle un micrófono al ¿eh? hombre. Sí, no, que tiene que ponerse la pila, ¿vieron? Yo creo que es un regalo. Sí, eh, no, no, no, no. No, no, vamos, vamos no vamos a buscar 809-725-0505. Vamos a interactuar con la gente, interactuar con la gente. ¿Debe J-Lo devolverle su anillo, papi Juan, a Alex Rodríguez, sí o no? Yo pienso que no, que eso es un regalo. Eso es un regalo. Ustedes pueden comunicarse con nosotros. 809-725-0505, debe J-Lo, darle el anillo a Alex, Hello. Buenas tardes, Neto. Nuestro hermano, buenas tardes. Bendiciones de Dios para ustedes. Amén, y los, demás. los muchachos están bravos aquí, ya saben. Dile que eso va, eso va, dile que eso va. Neto, dígame. Mira lo que pasa entre la pareja. Esa tipa lo que anda buscando, diamante para anotarlo en su libro. En primer lugar, esa no es una muchachita. Es una 50 y pico largo. Pero ¿qué pasa? Ella quiere re recuperar 20 o 30 anillos. Todavía le queda a ella. De 99 el casamientos que tiene, todavía le quedan 100. Porque eso es lo que quiere sonar. Cada vez casá y se casá se pasó nada. Se casa con fulanito. Mira, cuál pues de las dos parejas se ven bien. O sea, bien en su edad, en su forma. Multimillonario. Pero ¿qué pasa? Ella no se conforma con ese que tiene al lado. Si no se conforma con varios. Todavía esa tipa está para casarse, dio 12 veces. Es una vieja que pudiera estar tranquila, rila con ese señor. Debe de, estar tranquila, y lo ya. Sí, pero no así para casarse y dejarse. Tú vas a ver que ya tiene un novito Eso tiene un novito Ya un muchachito de eso, cualquiera. Bendiciones para ti, cuídate. los muchachos, que le tengo sorpresa para ellos. Ay, ay, ay, ay nuestro, nuestro amigo de Pimentel, Julio César. Que eh. es tradición, o sea, hay costumbre cuando se Sí, sí, es una tradición, pero yo creo que eh, en estas celebridades no puede haber esa tradición. No aplica, yo creo, no. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo que J-Lo le entregue su anillito para atrás a Alex Rodríguez? es que yo no, yo creo que eso es lo menos que esa gente piensa ¿eh? no, no, yo creo que no yo creo no, eso, eso es un detalle yo pienso es un detalle para toda la vida para, puede costar lo que cueste y para ellos es un detalle cinco millones, oye, vale no, no, no creo, no, vámonos a la pausa y retornamos con lo que es loso sobroso